Amigos, buenas noches. Les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Bueno, el día de hoy, de octubre, eh, habíamos este, pensado hacer una evaluación del modelo económico neoliberal. Como este modelo es el que sustenta, no es cierto, la economía del país de manera distorsionada. Desde el año de 1990, propiamente del 4 de agosto, cuando se instauró en el Perú este modelo extraño, digamos, a la economía peruana. Y que a lo largo de los 30 años de implementación en el Perú no ha ocasionado mayor desarrollo económico, porque sí ha existido el crecimiento económico, un crecimiento monetario, ¿no? que les explicaré que no ha redundado en el bienestar de la mayoría de los 33 millones de peruanos. ¿Por qué les doy esta explicación? El asunto es puntual. Acaban de aparecer en diversos diarios, Comercio, República, Perú 21, Gestión, casi todos los diarios de acá del Perú, una nota de prensa, donde, elaborada, obviamente, de, de, por Julio Velarde desde el Banco Central de Reserva, como una manera de presionar al, al presidente Castillo, para que acelere el acelere la designación de, de Castillo, que lo ratifique por cinco años más. Si ustedes leen el tenor de la información que la tengo acá, es idéntica en todos los periódicos en los cuales se han publicado. O sea, los periodistas sabemos, cuando una nota se origina como public reportaje, con el fin de presionar, en este caso, al presidente, a efecto de que proceda a esa designación. Todavía esto no ha sido confirmado. Evidentemente, el presidente tendrá que salir a, a dar un mensaje a la nación o una conferencia de prensa explicando las razones por las cuales él pretendería ratificar a, a el señor Velarde por cinco años más, cuando, según mi criterio, según las cifras económicas, el Perú, o sea que es dato objetivo, el país se encuentra en, en una de las más grandes catástrofes económicas y financieras que ha vivido en los últimos 30 años. Esto es con las propias cifras del Banco Central de Reserva. En manos del señor Julio Velarde, un bachiller en economía que no es economista, que tampoco es magíster, que tampoco es doctor en economía, hace alusión a, unos doctora, a, un, a un doctorado estudiado en Estados Unidos, pero jamás ha presentado documento alguno, ni lo tiene registrado en su NEDU. Es como si yo le dijera a ustedes, queridos amigos, que yo soy el mejor economista del mundo, que yo soy premio al Nobel de, de, de Economía, ¿no? Cuando yo tengo que probar esa afirmación. Lo, lo que sucede es que el señor Velarde abusa, ¿no es cierto? Abusa de la maquinaria mediática y de troles que tiene para hacer creer que si él no está en el banco de reserva el Perú se viene abajo. Lo que evidentemente no es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que interesa al país? interesa al país, esto, esto no, no, no puede ser materia de discusión, ¿no? porque estamos pasando de manera objetiva en estos momentos. Millones de peruanos. El sol se ha devaluado en un 15%. Es decir, por ejemplo, el salar, el sueldo mínimo que ustedes reciben de 200, 930 soles ha caído, ha caído ¿no? a más o menos 80, 8, 825 soles. Es decir, los 930 soles monetariamente que aparecen formalmente como sueldo mínimo, en realidad, les sirve a ustedes solamente para comprar bienes y servicios por valor de 825 soles. Ese es un dato real. El otro dato real que demuestra la incapacidad del señor este Julio Velarde es el hecho, ¿no es cierto? De que vamos a terminar este año con una inflación cercana al 6%. Inflación cercana al 6% que tiene un efecto catastrófico sobre las economías Ustedes, 33 millones de peruanos. ¿Por qué? Porque ustedes han perdido riqueza. Perú, digamos, solamente a raíz del manejo del Banco Central de Reserva y de la de Economía, ustedes están perdiendo riqueza de los mil millones de dólares que tenemos acá. Y lo voy a explicar ahora, en la pizarra. Han perdido más o menos un equivalente a mil millones de dólares por el mal manejo de la economía y del Banco Central de Reserva. Ese dato de la inflación es un dato objetivo que ustedes lo pueden corroborar con las cifras que ofreció, digamos, este, el señor Pueblo Velarde, con una inflación esperada que él consideraba que debería ser máximo de 1 a 3%. ¿Qué cosa, le ha, este, qué cosa nos dicen los hechos, los datos? Sencillamente, que el señor Velarde y toda la gente del BCR, que tiene pues un potente aparato, ¿no?, de, de, de economistas, de asesores, ha fracasado, ha fracasado en su gestión. Decir que el Perú va a tener entre 1 y 3, cuando en realidad la inflación va a ser de 6% en este año, significa que ellos no están en la condición, en la capacidad de manejar el Banco Central de Reserva, y, por ende, tampoco, tampoco pueden ellos administrar las finanzas, la política monetaria en nuestro país. A este hecho, ¿no es cierto?, se agrega la arbitraria ¿no? y privilegiada forma como se ha administrado nuestras reservas internacionales de cerca de 80 mil millones de, de dólares, la forma como se han manejado los recursos financieros de PCR para, para favorecer a los grupos económicos y financieros acá en el Perú. El por sí y ante sí, sin que se lo pida a nadie, entregó 60 mil millones de soles. 60 mil millones de soles. ¿no? a las grandes corporaciones, para que dispongan de ese dinero, y privilegiando su manejo. ¿Esto qué cosa significa? Sencillamente que se, se, se direccionó dichos recursos a los sectores más pudientes de nuestro país. Confírmenme, señores. Confírmenme, por favor, la, el volumen. Yo lo tengo claro, acá estoy escuchando claramente. Sí, porque hay unos troles que entran, digamos, a, a, a perturbar la transmisión, señalando que no hay volumen. Por favor, confírmenme el volumen de la transmisión. Ya. Este, entonces, este, son los troles de repente pagados por, por, por Velarde porque no quieren que el pueblo sepa la verdad. Pues estoy diciendo, estoy hablando como economista, acá no como político. Estoy analizando una gestión de una persona que ha manejado el banco durante 20 años. Cinco años con Fujimori como director. Cinco años con.. Eh, Toledo, cinco años con García, con Mala y con Cuchillo. Y ahora cinco años más con, con Castillo cuando sería pues, el horror. ¿no? Porque estoy mostrando a ustedes que su gestión es un desastre. Para, para mí, como cualquier economista se da cuenta. Eh, inflación del, inflación del, de, de, del 6% en el Perú, que es, la, es una de las más altas que hay en América Latina. Devaluación del sol del 15%, cosa que no ha ocurrido desde la época de la de, el año 68 cuando se dio golpe de Estado. Manejo arbitrario a favor de las grandes corporaciones transnacionales de los recursos financieros les han entregado 60 mil millones de soles, ¿no? Supuestamente para reactivar la economía, cuando lo que han hecho estas estas este, estas este, grandes corporaciones, ese dinero nuestro, ese dinero de los impuestos, ¿no? Lo han utilizado, ¿para qué? Para comprar dólares, ¿no es cierto? Y provocar toda esta corrida este especulativa. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Si, si, si Velarde no hubiese entregado esos 60 mil millones de, de soles, que equivale más o menos a, a 15 mil millones de dólares, no tendríamos el problema. Fíjense, el, el, el, el propio gobierno, el, el propio Banco Central de la Reciba, el que ha provocado esta, esta, esta, este ataque especulativo, le entrega a las grandes corporaciones 60 mil millones, estos compran dólares y luego sacan el dinero del Perú. Y lo más grave, que ese dinero es, es este, complicado que lo puedan devolver, porque muchas empresas se están declarando en quiebra. ¿Para qué? Para no devolver los préstamos. ¿Ya? Y vamos a ver en los próximos meses, ¿no es cierto?, una serie de, de, de juicios que van a haber, porque no, no van a pagar esos créditos, y como este el BCR con el, el Ministerio de Economía han entregado ese dinero, ese dinero se, se tiene por perdido. Además de eso, ¿no es cierto?, este Velarde le entregó 20 mil millones de soles a las cuando el cuando el Congreso ordenó que se le devuelva, los aportes, los aportes a los este aportantes de las AFP. Cuando lo que se debió producir en esa oportunidad es que las AFP vendan sus títulos y con ese dinero, con ese dinero, no con ese dinero de nosotros, le restituya esos ahorros. Bien, entonces ustedes se preguntarán. Entonces, ¿por qué es importante, no es cierto, que se nombre a un nuevo directorio? con economistas profesionales, técnicos, ¿no es cierto?, que conozcan el manejo de las finanzas. Es muy importante, señores, porque eh, el manejo de la economía peruana depende de dos factores fundamentales, de dos agentes fundamentales. Por un lado, el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el encargado, ¿no es cierto?, de administrar el presupuesto nacional, que está llegando en este año a 198 mil millones de soles. O sea, eso es un presupuesto que lo maneja el señor eh, Pedro Franque, que sí es economista, ¿no? pero es un español, es un caviar español que ha trabajado, ¿no es cierto?, para, o que trabaja para el Banco Mundial, es un agente colocado por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario para que le garantice, ¿no es cierto?, el monitoreo, el manejo de la política económica nacional. Esa es la razón fundamental por la que Franque está ahí como ministro de Economía. Y es el que garantiza, ¿no es cierto?, a la banca internacional, que en el Perú no va a cambiar nada, no va a haber ninguna transformación. Por lo tanto, Castillo se equivoca totalmente cuando cree que va a poder hacer alguna política, ¿no es cierto?, de cambio en el Perú, cuando lo que va a pasar es que vamos a seguir, si es que no lo vacan, en el mismo camino que siguió Humala, Vizcarra, Kuchinsky y sagaste Es la misma política económica que se aplicará pues, en los cinco años que permanece en el cargo. Entonces, esa es la real situación del Perú, señores, no nos engañemos. Y acá en el Perú, y les explico ahora, digamos con un poco más de, de precisión, ¿por qué, por qué los grupos de poder económico tienen tanto interés, ¿no es cierto?, en manejar la economía, continuar con el modelo económico que está consagrado en esa constitución fujimontesinista del año 93, que no quieren que, no quieren que la toquen. Porque es la que le garantiza, le tutela, ¿no es cierto?, el saqueo continuado y prolongado desde el año de 1992 en el cual el Perú, los peruanos, han sufrido, ¿no es cierto?, el saqueo de más de 340.000 millones de dólares, como consecuencia de la aplicación de esa constitución, de ese modelo económico neoliberal implementado, y que para mí, y para cualquier economista sensato, debe ser dejado de lado, debe ser cambiado, anulado, por la constitución de 1979, con el cual el Perú podría tener gobernabilidad, Relativa a paz social, los inversionistas extranjeros regresarían, los que se han ido, porque la mayoría son capital especulativo, capital golondrino, no, no son capital de inversión directa, y el país podría enrumbarse por, por, por, la, por una hacienda de desarrollo económico. No existe otra posibilidad, porque esa constitución, explicado varias veces, liquida el modelo económico neoliberal, que es un modelo totalitario que fue impuesto de forma violenta, luego un golpe militar, por Fujimori, por Montesinos, por los militares, por la CONFIG, por los grandes grupos económicos, por los mineros, por los chilenos, y todas aquellas empresas, digamos, que se han beneficiado en estos últimos este, 30 años. Entonces, para mí, esa es la clave, la madre del cordero, por las cuales este, Castillo tiene que tomar una decisión racional. No se debe dejar asustar, porque ya toda la gran prensa del cártel de la prensa ha empezado ¿no es cierto? con una campaña de liquidación de miedo y como ya lo conocen a, a Castillo ya saben que psicológicamente lo pueden amedrentar y, y, y le pueden torcer el brazo conjuntamente con los caviares comandadas por la señora este, Mendoza Frisch ¿no? porque son aliados ¿no? la, la, la gran prensa, del cártel de la prensa es aliado de, de, de la señora Verónica Mendoza Frisch es aliado con Belarde con la finalidad, ¿no es cierto? de que Castillo entre en una situación de ruptura con Perú Libre y Cerrón y quedarse ellos con el gobierno. Esa es la real situación en estos momentos. Y por eso les digo a ustedes, el problema ahorita no es la asamblea constituyente, el problema no es la nueva constitución, yo ya lo he explicado varias veces, es una pérdida de tiempo, no es el momento. Yo soy partidario, no de una nueva constitución en dos etapas, les he explicado claramente a ustedes, de una asamblea constituyente, porque tenemos que hacer una, una constitución que recoja, ¿no es cierto?, los intereses de la mayoría de la, de la población, sí, que le dé bienestar a la población, sí, pero hay que hacerlo en dos etapas. La primera etapa es la restitución de la Constitución del año 79 para liquidar el modelo neoliberal hoy, no dentro de 20 o 30 años, hoy, para evitar la hemorragia, la sangría en la que el país se encuentra. Y segundo, en una segunda etapa, una vez que ya se ha restaurado esa Constitución, proceder, si el pueblo lo quiere, ¿no es cierto?, a través de un referéndum, a redactar una nueva constitución, que nos tomará cuatro o cinco años, mínimo. Pero primero, lo que interesa al país es evitar el saqueo, la hemorragia de, de, de dinero que está saliendo del Perú. Como consecuencia, ¿no es cierto?, del mantenimiento de esa constitución montecinista del año 93. Y piénsenlo bien, señores. Y Castillo, me, le hablo a usted los grandes grupos económicos, toda la posición de derecha neoliberal fascista, no le teme a la Asamblea Constituyente, no le teme a la nueva Constitución, a lo que teme es que se anule la Constitución del 93 y se restaure la Constitución del año 79, porque eso significaría liquidar los contratos de ley en un día, significaría terminar, ¿no es cierto?, con el Estado mínimo. y El Estado vuelve a hacer una actividad de promoción económica adecuada a los intereses de la promoción de, de, la, de la población peruana. Y ahí se podría dar gas a todo. Con la constitución del 79 se podría renegociar sin pagar ninguna indemnización todos los contratos firmados desde el año 92 hasta la fecha. Y no incurriríamos en ningún problema con, el, con la banca internacional ni con los organismos internacionales. Porque ellos van a entender que la, la constitucionalidad en el Perú se rompió de manera abrupta con golpe de Estado en 1992 y no hay cabida, ¿no es cierto? Para nuevos golpes de estado. Aquellos que creen que el sendero luminoso es un problema, señor, el sendero, el proyecto de sendero luminoso del pensamiento Gonzalo y ese pro, ese proyecto está liquidado. Ese proyecto es inviable y los remanentes que queden se van a adecuar al sistema actual, al sistema democrático burgués que ellos llaman a través del partido, que están creando el partido Magisterial. Así que olvídense de que Sendero va a haber un rebrote armado, y si lo hay, son grupos de narcotraficantes, ¿no es cierto?, que tienen que ser controlados por la Fuerza Armada y por la Policía. Pero Sendero Luminoso, como proyecto político, militar, está liquidado en el Perú. Y aquellos, aquellos que digan que no es así, solamente lo están usando como un pretexto para mantener, ¿no es cierto?, un sistema de corrupción que ha imperado en el Brahe. Y como un pretexto para poder asustar a la gente. Igualmente está, está agotado, no liquidado, está agotado el proyecto Fujimorista. Para aquellos que tienen esperanzas en que Keiko Fujimori sea presidenta del Perú, ese proyecto está agotado. Se volver, volverá a presentar en el año 2026 posiblemente, pero los grupos de poder económico ya la han descartado. Eh. Ya no van a financiar su campaña. Porque ellos ahora están creando una nueva opción. Tienen una nueva carta, que es el señor Roque Benavides, que ha creado su partido de Alianza Democrática para recoger, digamos, y ser la, la, la punta de lanza de todos los grupos económicos de derecha, ¿no? Que van a eventualmente a tratar de recuperar su poder económico. Y el señor eh, Rafael Aliaga, este llamado Porky, también es desestimado, digamos, por el grupo de poder económico por su tendencia, digamos, ultrafascista, porque ellos necesitan ahora cambiarse de rostro. Y el rostro nuevo que van a presentar es el señor de Benavides, dueño de minas en el Perú, y que se ha enriquecido justamente con la constitución fuquimontesinista, ¿no es cierto? Que, que él apoya y apoya, ¿no es cierto? A través de la confianza Pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué les interesa el modelo económico neoliberal mantenerlo? Les voy a explicar acá, este, en la pizarra tengo un gráfico que, que quiero que lo revisen ustedes Quiero que lo vean, por favor. Y de esta manera ustedes se van a dar cuenta cómo es el, cómo son los hilos del poder, a nivel no solamente del turismo del mundo. Perdón. Fíjense, señores. Esto es el mundo. En el mundo, la economía se ha segmentado en cuatro grandes bloques. Ustedes acá arriba, ven, ¿cierto? El, el poder mundial, el poder mundial, el poder mundial, son más o menos 90 grandes corporaciones multinacionales que manejan todos los negocios y la economía en los diferentes sectores, tanto en las tecnológicas, en las químicas, en los bancos y financieras, en lo militar, etc. Esas grandes corporaciones son transnacionales, multinacionales deslocalizadas en todo el mundo. Pueden tener, como sucede en Estados Unidos, una, una serie de oficinas, pero sus fábricas están en China, en Singapur, están en Corea, en Vietnam. En África, en Asia. Esas grandes corporaciones son las dueñas del mundo. Que para poder garantizar, ¿no es cierto?, su negocio, su propiedad, han creado lo que se llama los grandes grupos, el G7 y el G8. El G7 es, el, es el, el cárter, ¿no es cierto?, de países que dominan el mundo. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? G7, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá. Y se ha agregado el G8 a otro país, pero los que manejan en el mundo son los del G7. Ellos tienen intereses compartidos, ¿no es cierto?, porque son los dueños, los amos y señores del sistema económico y capitalismo mundial que domina en todo el mundo. Debajo del G7, el G7 un 20, ¿no es cierto?, donde se han incluido otros países que son de segundo nivel, donde está Corea del Sur, no está este Suiza, otros países este latinoamericanos como Brasil, países este de Medio Oriente. Y debajo de, del G20 están los BRICS, que son la nueva economía, ¿no es cierto?, del llamado anteriormente este segundo mundo, que quieren ellos, quieren ellos ser también potencia mundial. O sea, ahí están en competencia, como el que decir, los BRICS. ¿Quiénes son los BRICS? Los BRICS son Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. ¿Cuál es su potencial de estos países? ¿Por qué ellos pueden disputar el G7, no es cierto, la hegemonía económica mundial? Porque ellos tienen algo que no tienen los países viejos. Es mercado. Si ustedes suman los mercados de China con la India, más o menos, más Brasil y Rusia, estamos hablando más o menos de mil millones de habitantes. O sea, cuatro mil millones de bocas que tienen que ser alimentadas, que necesitan carros, artefactos, computadoras. Entonces, ese mercado es el futuro. Ese mercado, como les decía, señores, es el futuro de la, es el futuro de la, de la humanidad. Porque el mundo viejo, el mundo viejo, que es Europa fundamentalmente, tiene el problema, digamos, de poblaciones que están en involución. Al centro ¿no? están los países árabes, ¿no? Comandados por Arabia Saudita, ¿no es cierto? Cuba, y todo lo que, Qatar y todo lo que ustedes conocen, ¿no es cierto? Estos países ahora tienen como, como fuente de riqueza el petróleo, que es un recurso que se agota. Entonces, el futuro de estos países es un futuro inviable también, porque son recursos no renovables. Y por lo tanto, cuando se acabe el petróleo, ¿no? ellos tendrán que volver a la situación de pobreza como la mayoría de países africanos. Ellos no tienen industria, lo que tienen ustedes ellos... Este, como ustedes pueden ver, es este, el país que está organizando este, el mundial, porque tiene son hoteles, es turismo. Eso es todo lo que tienen. No tiene industria, no tiene tecnología. Entonces estos países en, en, en el mediano plazo van a volver a involucionar. Debajo de una, dos, tercera, la tercera franja, es, es la franja de los países llamados subdesarrollados, pero por un ejemplo se le llama países en vías de desarrollo, se les llaman también países emergentes, países periféricos, ¿no es cierto? Bueno, el, el, el, el, la, la denominación no interesa, lo que interesa acá es saber que son países subdesarrollados. Subdesarrollados significa que todavía no han alcanzado el desarrollo. Y, y podría yo explicarles a ustedes, ¿no es cierto? Podría explicarles a ustedes este, por qué se ha producido esta situación. Pero lo importante acá, ¿no? Acá hay países de América Latina, de Asia, de Europa, meridional hay países, digamos, este, europeos que no forman parte de la Unión Europea. Pero lo que interesa acá, aquí en este grupo, aquí estamos nosotros. Y debajo de estos países de América Latina, Asia y África, están los países este, fallidos, los países inviables, ¿no es cierto? Como el caso de Haití y muchos países africanos, ¿no? donde viven en condiciones inhumanas en pobreza extrema, ¿no? y que están abandonados porque estos países de acá los han condenado a esa situación, pues. A nosotros nos interesa acá, para, para hablarlo del Banco Central de Reserva, el modelo económico neoliberal, cómo se conecta esto, ya? Fíjese, en el Perú, estamos hablando acá del Perú de forma concreta, Perú, ya, entonces lo que me interesa que es el Perú. Fíjese, la riqueza anual, ¿no es cierto?, que se produce en el Perú, más o menos son 220 mil millones de dólares. Eso es lo que cada año en promedio se produce en el Perú. Esa es la gran torta, ¿no es cierto?, que es objeto de, de reparto, de codicia, de captura. De esa riqueza, el 60%, el 60% se lo lleva el 10% de grandes empresarios, grandes empresas, transnacionales, grandes corporaciones y algunas medianas empresas. El 40% restante de la riqueza queda solamente como sueldos y salarios de sobrevivencia para el 90% de la población peruana. O sea, estamos hablando de 9 por 3, 27, más o menos 28, 29 millones de peruanos viven mal. Viven con pensiones de sobrevivencia, con sueldo de sobrevivencia. Entonces, este es el drama del Perú y de América Latina, porque esto se repite en América Latina y en otros países de Asia. Como la riqueza de un país, la gran riqueza, digamos, está distribuida de manera inequitativa, de manera desigual. Y esto ocurre más o menos desde 1531 en el Perú y se ha prolongado hasta el 2021. Durante cerca, ¿no es cierto?, de 490 años, el Perú ha vivido en situaciones de inequidad en la distribución de la riqueza. Hemos tenido, ¿no es cierto?, y tenemos, ¿no es cierto?, un modelo económico modelo económico extractivista ¿no? en exportación inicialmente de minerales o sea, el Perú el Perú desde que España conquistó en nuestro país, solamente lo que ha hecho es exportar minerales, ¿no es cierto? a España y a toda Europa es la que ha generado en parte la bonanza de esos países estoy hablando primeros momentos del desarrollo del capitalismo a nivel mundial. Este modelo económico, evidentemente, se ha transformado. Se ha transformado a raíz de la gran revolución industrial, ¿no es cierto?, que apareció en el mundo más o menos en 1750. ¿Dónde? En Inglaterra. Entonces, Inglaterra se convierte en primera potencia mundial, implanta un modelo de capitalismo mercantil, donde lo que necesita son mercados. Por eso que ellos son los que promotores, ¿no es cierto?, de la independencia, ¿no es cierto?, de muchos países en América Latina. Porque lo que ellos querían, lo que ellos querían, eran mercados. Porque España no le permitía comerciar, ¿no es cierto?, los productos ingleses con, con los países de América Latina. Fíjense, una de las razones de la independencia es el interés de los ingleses para tener mercados, los mercados de, de la América Española. Y así fue, pues eso ya se sabe nosotros que los ingleses fueron los que financiaron económicamente y prepararon militarmente Fíjense, estamos hablando de la primera revolución y el primer cambio que tiene ese modelo extractivista ¿no? de exportación de minerales es el, la primera el, el segundo la segunda etapa se produce luego de la independencia 1821 hacia adelante hacia más o menos 1968. El Perú, ¿no es cierto? El Perú es un país que formalmente se, se convierte en independiente, en una república, pero cae bajo el dominio, ¿no es cierto?, de Inglaterra. No me crean a mí, lean este a María y los siete ensayos, en el capítulo 1, ¿no es cierto?, lean a Pablo Macera. Lea Julio Julio que desarrolla, que desarrolla, ¿qué cosa? Desarrolla, digamos, todo un esquema de evolución de la economía. Cómo se produce el tránsito, ¿no es cierto?, de dominio de la economía de España a Inglaterra. Y el modelo, ¿no es cierto?, se man, el modelo extractivista se mantuvo inicialmente en 1921, hasta que se descubrió el guano en 1940, y el Perú entra en una bonanza, aparece un capitalismo mercantil en el Perú, ¿no es cierto?, que hace crisis con la guerra con Chile. La guerra con Chile se produce la primera gran catástrofe para, para el Perú de 1879. Se destruye casi todo el aparato económico nacional, y el Perú estaba postrado económicamente, y de eso se aprove aprovechan las empresas inglesas, francesas, y sobre todo las norteamericanas, ¿no? a través del de, de, de gobierno de entreguista de Andrés Adolindo Cáceres, que a través del contrato Grace les entregaba, o, o les entregó, las pocas riquezas que teníamos. Fíjense, esto es importantísimo. contrato Gris, ¿cierto? En 1895, ¿no? El contrato Gris. Y se genera acá toda, todo un sistema de dominación que ha sido estudiado y conocido como la República Aristocrática. Pero en realidad no es la República Aristocrática. Es la República <coughs> Oligárquica no semifeudal, neocolonial, que es dura, dura, hasta la tercera etapa, ¿no? Hasta 1969. En 1928, se produce la, la, la llamada Revolución Militar, auspiciada por el gobierno norteamericano, por la CIA, cuyo objetivo, ¿no? Frente a las guerrillas, era desfeudalizar el campo. Porque ellos sabían si se mantenían esas relaciones de servidumbre. Y en acá en el Perú, las guerrillas pues, pudieran haber tenido éxito. Ya. 1928. O sea, le hicieron un favor, ¿no es cierto?, a los capitalistas en el Perú y a las grandes transnacionales, porque se traspasó capitales del agro a la industria. Velasco ensayó una suerte de capitalismo de Estado, no de socialismo, no de comunismo, porque eso es mentira. En el Perú jamás existió socialismo ni comunismo. Velasco, el gobierno militar, lo que favoreció fue el desarrollo del capitalismo. Pero eso terminó, ¿no es cierto?, como Morales Bermúdez en el año 75. El año 80 empieza el ciclo económico que les quiero explicar ahora. ¿No? El cuarto ciclo de la economía comienza en 1980 con la implantación del neoliberalismo del Fíjense. ¿Por qué? Porque el gobierno de Belaúnde, su primer gobierno, y luego el gobierno de la García, lo que hicieron fundamentalmente, ¿no es cierto?, fue empezar las, sobre todo de las primeras privatizaciones de todo el sector estatal que había este, conformado el gobierno militar. Pero fue un proceso, ¿no es cierto?, que no lo podían hacer ellos tan rápidamente, porque se lo impedía la constitución del año 79, fue puesta en vigencia por Belaúnde del 28 de julio de 1980. Esa constitución tenía ciertos candados y no le permitía a los neoliberales tan rápidamente saquear el país. Desde el año 80 hasta el año 90, es que donde se implanta ya el neoliberalismo con, con violencia, mediante un golpe de Estado, es que ellos entienden, ¿no es cierto?, que lo primero que tienen que hacer para saquear la economía del Perú, para apropiarse de, de los activos nuestros de las empresas estatales, era anular o dejar sin efecto la Constitución del 79, y hacer una nueva Constitución que le permitiera a ellos, fundamentalmente, privatizar todas las empresas, introducir los contratos de ley, eh, anular la soberanía del de Perú, en los conflictos para someterlos al CIADI, que es una, una este, suerte de, de, de poder judicial privado de Fondo Monetario y del Banco Mundial, donde los jueces son elegidos por ellos, llamados árbitros son elegidos por ellos. Entonces, era indispensable, ineludible. No interesaba acá el terrorismo, no interesaba acá el autoritarismo. Lo que interesaba, desde el año 90, era liquidar esa constitución, instaurar el modelo económico neoliberal, y para eso era fundamental, ¿no es cierto?, que se promulgue o que se... Implante esa constitución fuertemente Entonces, desde el año 90, desde el 4 de agosto del año 90, con el mensaje del shock que Juan Carlos Hurtado Miller anuncia al país, empieza ese periodo que estamos viviendo actualmente. Este, el año 90, el año 91, hasta el año 92, precipita el golpe el 5 de abril. Para poder ya desmantelar este, la economía de Perú, porque se le acababa a Fujimori los cinco años de gobierno. Estaba en el tercer año de gobierno. Entonces se precipita el golpe militar y se genera, ¿no es cierto? Ya de manera constitucional, ese modelo este, económico neoliberal que difiere esto, difiere este modelo extractivista y que se le agrega, acá, ¿no es cierto?, nuestra condición de exportador de capitales. O sea, nosotros en Perú somos exportadores de capitales. Somos un mercado, ¿no? Para, para sus productos, para sus bienes y servicios. por Portones no capitales, mercado para sus bienes y servicios. Y sobre todo, ¿no es cierto? Este, para tenernos en una condición de un país, este, dinero primario total Ahí se nos condenó a no ser un país industrial. Y por eso que en el Perú no hay industria. ¿Qué cosas ustedes vengan en el Perú? Servicios, ¿no es cierto? Ven ustedes los grandes moles que hay, los grandes supermercados, ven ustedes los casinos, ven ustedes los grandes este, complejos habitacionales privados, donde nosotros en Perú a través de los impuestos financiamos los negocios de los privados. Ese programa de techo propio, de, de los bonos, es un programa, digamos, es, es un gran tráfico inmobiliario, donde nosotros le financiamos a los privados sus negocios. Y para ello, el señor Bruce era pues, el, el agente inmobiliario, ¿no es cierto? Con nuestro dinero, hacía la promoción de estos grandes complejos habitacionales que le producían grandes ganancias a estas empresas inmobiliarias. El Perú jamás, desde el año 90, 90 hasta la fecha, ha logrado desarrollar una industria propia. Y es imposible que lo haga por la forma como está este, estructurado este modelo. El Perú, ¿no es cierto?, exporta minerales hacia Europa, Estados Unidos, eso hizo a China, e importa, viceversa, ¿no? Importa, por eso hasta la fecha en este sentido, importa qué cosa, qué cosa importamos nosotros. Importamos alimentos, importamos trigo, ¿no es cierto? Importamos soya, importamos maquinaria, computadoras. O sea, productos terminados, productos finales. ¿Qué cosa, qué, qué cosa más hacemos nosotros? Eh, eh, eh, nosotros somos un mercado para la gran producción industrial este, norteamericana, europea, china. Ellos, ellos, ellos estos grandes países, ¿qué cosa hacen con nosotros? Ellos nos transfieren sus capitales, o sea, nosotros los exportamos a través de las ganancias de las unidades, y nos las mueven a nosotros a vender acá, como, o nos las colocan a acá como préstamos, a través de la, de la banca internacional, el Banco Mundial del Fondo Monetario. Nos venden su mercadería que producen ellos, nos venden su tecnología. O sea, ese es un modelo, digamos, que, que hace al Perú y a los países de América Latina inviable. No hay ninguna posibilidad acá de desarrollo económico. Y si subsistimos, ¿no es cierto? Y si subsistimos, sencillamente, es porque... En el mundo actual hay una multipolaridad, donde ha aparecido ¿no es cierto? un nuevo jugador, un nuevo agente, que es China. ¿No es cierto? Que en el 2030 será la primera potencia mundial y desplazará a Estados Unidos. Pero China también tiene afanes imperialistas, ¿no es cierto? Porque lo que quiere China es sustituir a los americanos, así como los americanos sustituyeron a Inglaterra en el dominio de la economía peruana y latinoamericana. Los chinos quieren sustituir a los norteamericanos en el dominio de esta economía. Por eso que ustedes ven ahora que este, los chinos, capitales chinos, por cerca de 350 mil millones de dólares, están colocados en el Perú, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, hasta Brasil. Colombia. Vengan ellos al mercado latinoamericano como un gran mercado. Y donde pueden ellos desplazar, digamos, este, a los norteamericanos, por una sencilla razón. Sus productos son baratos. Entonces, este es el sistema económico mundial donde el Perú, después es una, es una minucia, ¿no? ¿Por qué? Porque la riqueza mundial, la riqueza mundial, más o menos es de 189 trillones de dólares. Estados Unidos, la riqueza de Estados Unidos, más o menos es 27 trillones de dólares. La riqueza china es 24 trillones de dólares. Para que vean este símbolo, ¿no? 189, toda la riqueza de todos los países del mundo, 27 Estados Unidos, 24 China, ¿Y el Perú qué cosa es? El Perú solamente es 0.25 trillones de dólares. O sea, no somos nada. Pero a pesar de que económicamente no somos nada, digamos, la avidez, ¿no es la codicia de toda esta grande potencia por saquearnos solamente al Perú, no, saquear Ecuador, saquear Colombia, saquear México, saquear Argentina. Argentina está, digamos, este, acogotada, asfixiada, ¿no? por, la, por la gran deuda externa. Entonces, a pesar de que es una pequeña economía, acá hay todo un sistema de dominación, ¿no? Sancionado por las grandes corporaciones mundiales a través de sus agentes, que son el Fondo Monetario y, y el Banco Mundial. Estas dos entidades forman parte de lo que se llama el orden económico mundial. El sistema económico mundial. que ¿Se creó cuando? Se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Estados Unidos aparece como país este, triunfador e impone a todo el mundo, ¿no? Su economía. O sea, la historia moderna comienza con el sistema de Bretton Woods En 1945. La idea fundamental es que el dólar pasa a ser una moneda, ¿no es cierto? El comercio mundial. La moneda que domina, digamos, el comercio del mundo. ¿Ya? Hipotéticamente, digamos, el dólar era equivalente a este, un dólar era equivalente a, la, la, a, a tre, tre, la, la onza de Troy era equivalente a 36 dólares. O sea, uno podía convertir dólar por oro en el mundo. Pero ese sistema colapsó porque Estados Unidos emitía mucho billete a raíz de la guerra que tuvo, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea. Ese sistema colapsó el 17 de febrero de 1971. Entonces Nixon anunció ¿no? que este sistema. No iba más. Y que el dólar ya no era convertible ¿no? Entonces, ahí el, el problema en el mundo se ha, digamos, este, se ha, digamos, agudizado. ¿Por qué? Porque ha, ha comenzado, digamos, a hacer estragos, lo que llaman el dinero fiat, el sistema FIA, ¿no es cierto?, de financiación mundial. Si era algo que pues se lo digo con una sola, un solo ejemplo. Si la riqueza mundial, 189 millones de, de dólares en el mundo, o sea, 189 mil millones de millones de millones de millones de, de dólares en el mundo, esto tiene que tener un correlato, ¿no es cierto? En, en la producción de bienes y servicios de, de todos los países, de Estados Unidos, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, China, tiene que tener un correlato, un equivalente. Pero eso no existe actualmente. Lo que existe, digamos, acá se ha emitido más o menos, se calculan los economistas este, internacionales, que se ha emitido dinero por 680 billones de dólares en el mundo. O sea que la riqueza material, Regale 189 trillones, pero hay dinero por 680 trillones de dólares. O sea, hay papel moneda, papel dólares en el mundo que circulan sin tener ningún sustento. Este problema se está agrandando, digamos, este, todos los años. Porque Estados Unidos no puede garantizarle a todos los países que venden mercancías la posibilidad de adquirir bienes y servicios. Porque si todos los países se pusieran de acuerdo, ¿no es cierto?, para, para cobrarle a Estados Unidos, por ejemplo, la deuda que tiene... Estados Unidos que tiene deuda con, con China, por ejemplo, por 6, 7 millones, de, 6, 6, 7 trillones de dólares, si le dijera toma tus bonos y págame, digamos, este, dinero y servicios, Estados Unidos no lo podría hacer. Esa fue una de las razones por las cuales el dólar en el año 71, Nixon se tuvo que ver forzado a declarar la inconvertibilidad, porque los franceses le pidieron a los americanos que les cambien, o sea, el billete de dólar por oro. Y los americanos se negaron. Lo mismo está pasando acá en el 2021 en el mundo. Hay un desfase, ¿no es cierto?, entre la riqueza material y la circulación de la masa monetaria mundial en dólares. Entonces, esto no se puede cubrir. La única forma de cubrir sería esto, que Estados Unidos reduzca su déficit fiscal y que reduzca, ¿no es cierto?, este, sus importaciones de todo el mundo. Pero eso no va a pasar, ¿no? Y esto, se, al contrario, se está agrandando. ¿Por qué? Porque Biden acaba de pedir, ¿no es cierto?, que el Congreso apruebe un crédito por 3 trillones de dólares para poder este, combatir el COVID en Estados Unidos. Bien, 3 trillones más a, a toda esta a, a todo este desfase. Entonces, esto, este, este sistema de dominio mundial en el Perú se expresa a través de dos mecanismos. El mecanismo del ¿no sistema económico el sistema financiero el sistema económico está en manos del Ministerio de Economía y Finanzas que maneja 198 mil millones de, de soles y el sistema financiero que está en manos del PSR que es el que emite la masa monetaria que circula en nuestro país, o sea, la, la cantidad de soles o sea, crea soles crea dinero giral, crea este dinero, digamos, este que está en bonos, títulos, obligaciones sin control la explicación del alza del dólar, de la devaluación del sol, señores, está en la creación, o sea, es un maquinazo lo que ha hecho este señor y eso es lo que tiene que investigar el Congreso durante estos últimos este, 15 años. Es el que ha provocado la crisis actual. Y eso demuestra su incapacidad para poder manejar la política monetaria del Perú. Ha hecho lo que ha querido con las reservas internacionales, los 80 mil millones de dólares, para prestar a las grandes corporaciones, a los grandes bancos. Y, digamos, entonces, acá el Banco mundial ha, ha puesto a Francky ¿eh? Y acá necesitan vender modelaje del o sea, por toda la eternidad. Vitalicio. Porque a través de esto, ¿no es cierto?, más la constitución del año 93, en el capítulo capítulo 3 del régimen económico, eso garantiza, digamos, el modelo neoliberal de saqueo del Perú. ¿Qué cosa tiene que hacer Castillo? Tiene que desmontar toda esta maquinaria, todo este andamiaje con, con, con cerrón. Si es que ellos quieren hablar de un proceso de cambio, de una transformación en el Perú, tiene que desmontar esto. Y tiene que comenzar desmontando con la designación del nuevo Banco Central de la Reserva, cambiando el ministro de Economía y Finanzas, que solamente está ahí para administrar el pago de la deuda externa al Fondo Monetario, Banco Mundial y a la Gran Banca Internacional. O sea, el resto es piloto automático. Así se ha manejado el Perú desde la época de, de la 1 de 1 perdón, de, 1 de 2 en el año 80, de Alan 1 en el 85, Fujimori del 90 al año 2000, Toledo, Alan, Alan 2 en el año 90, 2006, Humana en el año 2011, Cunchisque en el 2016, Vizcarra, Sagasti y ahora Castillo. Eso está intacto, eso no lo ha tocado nadie. O sea, por más discursos que dé Castillo, que dé Cerrón, que dé De Bejo, esta es la cruda realidad. Este es el sistema de dominación mundial que hay en América Latina. Y que evidentemente, pues, este, nos tiene atados, nos tiene encadenados. El resto es puro cuento. El resto son pelotudeces burguesas, ¿no es cierto? Que a muchos este, compatriotas hermanos, este, ustedes que me están escuchando, hermanos de Perú Libre, de la Paz San Martín, son grandes mentiras. Que no los utilicen como cholo barato ustedes. Porque ellos están muy bien, ganando 30 mil soles de sueldo, ¿no es cierto? Mientras Ustedes están en pleno sol, están ustedes matándose por un referéndum que es inviable, que es un referéndum que se va al tacho de la basura. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es desmontar esto, ¿no es cierto?, comenzando por la constitución del año 93. Hay que lidiar esa constitución. ¿Cómo? Restaurándola. Hay que cambiar a velar, debe ser un equipo técnico, un equipo de toda la sangre, que vengan de Arequipa, de Cusco, que vengan de Huancayo, de Puna economistas. Hay economistas en, en, en, en Piura, en Trujillo, en Lambayeque, en Huaraz. ¿Por qué solamente economistas caviares, pitucos de la de San Isidro? ¿Cuál es la razón? Ellos han manejado el país durante estos últimos 30 años, y fíjense el país en, en qué situación se encuentra. Y esto de acá, digamos, este modelo, ¿por qué no lo quieren cambiar? Porque esto les ha permitido, ¿no es cierto?, desde 1992 al 2021, les ha permitido ganar mil millones de de dólares. Contratos sobrevaluados, superganancias, corrupción, ¿no? En estos 29, 30 años de vigencia de ese modelo. Evidentemente no quieren que perder esto, pues. Por eso se oponen. El resto son cosas este, niñas, son este cosas que no tienen sentido. Este, en una sociedad donde sabemos que el problema central es la distribución de la riqueza que hay en el país. Al igual que en, en, en los otros países de América Latina. ¿Ya? Ahora, ¿se puede cambiar esto? ¿Se puede generar un modelo alternativo de desarrollo? Sí se puede. No el modelo cubano. No el modelo venezolano. ¿Ya? Modelos superiores. Donde se puede dar bienestar a todos. Superiores al modelo boliviano. Superiores al modelo chileno. ¿Ya? se sustenta fundamentalmente en un principio muy simple ¿no es cierto? donde uno tiene que aplicar la inteligencia, la racionalidad el conocimiento, la ciencia económica ¿no es cierto? ¿y qué parte? ¿no es cierto? el principio ¿no? eso lo puedo desarrollar en este, cinco o seis horas el principio es agrandar la torta agrandando la torta nosotros podemos ir, agrandando la torta uno, y segundo principio es distribuir de manera más equitativa la riqueza en el ¿se puede hacer? sí, se puede hacer Presupuesto 1. ¿Tenemos recursos naturales? Sí. Lo que no tiene Japón, lo que no tiene Corea. ¿Tenemos capital humano? A medias. Tenemos que mandar a, a los muchachos, a los jóvenes, a que se capaciten, se perfeccionen en universidades tecnológicas en el, en el exterior. Como lo que ha dicho China, China mandó a, su, a toda la juventud estudiosa, lo mandó a las mejores universidades de Alemania, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia. Luego han regresado ellos con esa tecnología, con ese conocimiento para desarrollar su país. Tecnología, eso es lo que no tenemos. La tecnología la podemos comprar acá. acá hay tecnología en el mundo, de sobra. Capital humano, tenemos que o seleccionar, por eso es necesario reconvertir ese ministerio de cultura que actualmente, digamos, este, no le sirve mucho al país. Donde hay este ministro, este, una persona que está disfrazada, que se disfraza de, de campesino, cuando no es campesino, es un notario público, toda su vida ha sido notario. Entonces, reconvertir ese ministerio, nos ahorramos ahí este, dinero, infraestructura para convertirlo en el Ministerio de la Ciencia, de la Tecnología, de la Innovación y de la Cultura. Una auténtica recuperación de la cultura nacional de todas las áreas. Y no solamente pues, este, hacer pasacalles o sacar a un, a un grupo de baile, ¿no? para que salga, digamos, hacer una presentación en, en distintas patrias. Eso no es Ministerio de Cultura, señores. Es una gran estafa. Entonces, este modelo es susceptible de, de ser... este transformado, cambiado, sin, sin revolución violenta, sin lucha armada, sin este, liquidar el futuro de las nuevas generaciones. Hay que usar la inteligencia, la imaginación, la tecnología, ¿no es cierto?, la capacidad de millones de peruanos que solamente están esperando, digamos, su oportunidad. Quiero terminar esta, esta transmisión, señores, ojalá les haya servido de algo, para que ustedes reflexionen, piensen, ¿no es cierto?, que nuestro país tiene salidas, nuestro país es viable, podemos ser una potencia mundial. No permitan ustedes que nuevamente se consuma la traición. Nosotros necesitamos empoderar a las nuevas generaciones, y por eso que estoy este, hablando por esta vía, porque yo creo que hay que educarnos políticamente Económicamente, para saber la verdad. ¿Por qué? Porque nos están engañando, nos siguen engañando todos los días a través de la prensa de esas mafiosas ¿no? que controlan los medios de comunicación. Lo que yo les digo es producto de mis 32 años de estudio de posgrado. Tengo 29 años, casi 30, como docente, profesor principal en San Marcos y otras universidades donde trabajo. No soy un economista de. De biblioteca anti-escritorio, me corro la cancha, manejo empresas, sé lo que es este conseguir recursos, innovar, sé lo que es manejar factores de producción, sé lo que es un, elaborar estados financieros, ¿no? Y por lo tanto, digamos, este, yo no estoy buscando ni un puesto en el gobierno, les anticipo ante todo. ¿no? Algunos me dicen que asesoran todo qué asesoran, yo ya hablé, señores, con el señor Castillo. Ya le dije algunas ideas que, que creo que debería digamos este, haber este aplicado para el bien no de él ni mía sino para bien de los 33 millones de peruanos pero digamos este, este tiene una mala asesoría de gente incapaz el Castillo no tiene visión de, del mundo no tiene visión de lo que es econo la economía mundial de las 10 grandes megatendencias que en el mundo quizás en una próxima intervención les explicaré cuáles son las 10 megatendencias en el mundo del 2050, hacia dónde nos vamos y cómo nos tenemos que insertar en esa megatendencia para no quedar como los países africanos como Haití. Porque a eso nos condenan, digamos, estos, este, estos neoliberales. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar la decisión en los próximos meses. Si Castillo ratifica al señor Velarde, el proyecto de Perú Libre está liquidado y sería la más grande traición que se hubiese cometido contra los 8 o 9 millones de peruanos que dieron el voto en esta última elección. Y a Cerrón, que, ¿no? a Cerrón sobre todo, no, que, que está en, en otro día, porque los dos no piensan igual, les recomendaría que repiensen bien las cosas, porque si no, van a correr la misma suerte de Castillo, la misma suerte de un El Perú, el pueblo no es tonto, señores, pueden engañarlo una o dos veces, pero el pueblo se da cuenta. Ya los experimentó con Toledo, que los estafó como el Cholo Sagrado, un el que iba a ser la gran transformación en el Perú. Ya lo estafó Mala ¿no? con el cuento de la, de la gran transformación. Espero que en esta tercera oportunidad no se produzca esa, esa traición, que muchos, muchos sospechan, ¿no es cierto? Pero vamos a ver, vamos a darle el beneficio de la duda. Yo les he dicho a ustedes que voy a esperar los 100 días. Pero después de los 100 días yo ya me pronunciaré y tomaré una decisión política, ¿no es cierto? Para el futuro porque no pienso quedarme con los brazos cruzados. Me quedaré en mi país, moriré acá, pero antes de eso dejaré un legado, siquiera hablándoles a ustedes, ¿no? a, lo, a los jóvenes sobre todo, porque es el futuro de ustedes, no es mi futuro, señores. Yo ya viví, yo en la universidad ya ocupé los lo más altos cargos que he tenido que ocupar, ya no tengo techo en la universidad. Desarrollo mi actividad empresarial, no necesito empleo. Ya o sea, no, no soy un ganapán. Entonces... Modestamente, humildemente, ¿no es cierto? Lo que le transmito son los años de estudio, de investigación que he hecho en mi vida y que les puede servir a ustedes para no cometer errores. Finalmente, este, voy a contestar algunas preguntas, este, este, jóvenes, amigos, amigas, seguidores, para ver este, si la cosa está clara. Lo, lo, todavía no lo ha ratificado porque no a Julio Velarde, porque Castillo tiene, como les digo, salir en una conferencia de prensa y dar a conocer su decisión. Obviamente, la segunda vuelta en este, Roque Benavides va, va, va a ocupar el lugar de el Caico de, este, de Pico, es un proyecto ya, este, como le digo, agotado. ¿Quién va a ser el, el otro contrincante? Ese es el problema, ¿no? Si fracasa el proyecto de Castillo, pero libre, habrá pues. Otro liderazgo, otro movimiento, otro partido que asuma, digamos, esa, ese rol, ¿no? Porque en el Perú el pueblo lo que quiere es cambio, quiere acabar con este sistema, señores. Son 500 años de dominación. Bueno, y tiene que llegar el día, no el momento en que, que se diga ya, basta, hasta aquí nomás, no más traición. Bueno, ¿qué más? Bueno, lo. lo, lo eh... ¿Sabes? Le, voy, le voy a sentenciar, ¿cuál es el modelo económico? yo les digo, hay que combinar lo que hicieron los alemanes, el milagro alemán de la segunda guerra mundial, más el milagro de Singapur, más el modelo chino más el modelo de Corea hacen una combinación procesan la información de, de todas las teorías económicas aplicadas que no se las puedo decir ahora porque eso me te, tomaría tres, cuatro, cinco horas, pero se las puedo resumir en otra oportunidad Ustedes llegan al convencimiento que hay un modelo económico de bienestar para la población, donde no tienen ustedes necesidad de estatizar ni de nada, porque el Perú tiene recursos. No es un modelo comunista ante todo. ¿no? El comunismo no existe, el comunismo ha fracasado, como ideología, como teoría. No es el modelo neoliberal que ha fracasado. Entonces, es otro modelo. El neoliberalismo acaba de perder en Alemania la, el, el, el gobierno. El gobierno neoliberal de, de, que fue la canciller Merkel, ¿no es cierto? Ha perdido ante la otra opción, ¿no? De la socialdemocracia. O sea, hay cambios en el mundo. Y este, acá debemos rechazar esos, esos, esos modelos este, fascistas que vienen de España, el Vox y otros este, movimientos que son ajenos. Nosotros no podemos aceptar modelos de un país que nos esclavizó durante cerca de 300 años. No, bajo ningún motivo. Y para, para nosotros lo que no es una vergüenza. Yo le digo a, a, lo, a los compañeros este, de la Plaza de Martín, a los hermanos de la Plaza de Martín, ¿por qué ustedes no protestan de tener ahí como ministro de Economía a un español, Pedro Franco? ¿Por qué no le piden a su papá Castillo de que, que les explique a ustedes por qué un español domina la economía del Perú? Ustedes que hablan del Tahuantinsuyo y de, y de los Incas y todas esas mit, mit, este, mitologías. y ¿Por qué no le piden una explicación? ¿Por qué un español en el Perú nos tiene dominados? Seguimos siendo colonia de los españoles. Hasta en eso, ¿no? Eh, Castillo, no tiene sentido ¿no? de lo que es la política, ¿no? como si no hubieran otros economistas en el Perú. E Evo Morales no sabe nada de lo que es la política ni, la, ni el problema constitucional en el Perú. es que hace mal en opinar y e interferir acá en nuestros problemas. Él debe ocuparse de los problemas de bolivianos que están con problemas ahora. Donde sí tiene un buen presidente, que es un economista. No Luis Arce, que no es un neoliberal. Es, es un buen economista que va a sacar a su país este, va, va, va a avanzar a su país. El referéndum, yo soy partidero del referéndum, yo soy, miren señores, yo enseño teoría política, yo enseño teoría del poder, yo enseño teoría del gobierno, yo enseño teoría constitucional, yo enseño teoría este, económica avanzada. ¿Cómo voy a estar en contra del referéndum? Yo lo que he dicho que el referéndum en estos momentos no es oportuno, porque lo que hay que hacer es contener la, la hemorragia, la sangría de nuestras riquezas, que está cometida por el, a través de la constitución del año 93, entiendan, se restaura la Constitución 79, se izquierda en el 93, y luego, en una segunda etapa, vamos a hacer un referéndum, ustedes quieran entender la Constitución, pero en una nueva Constitución no va a haber mayores cambios, señores, porque ya la, la pólvora ya se, se inventó hace miles de años. ¿Qué nuevas cosas pueden ustedes poner, digamos, en, en una nueva Constitución? Si los chilenos, con su, en su nueva Constitución, están poniendo los artículos que están en la Constitución del Estado de, de, de, de 1979 de, de Perú. Que Chile es un Estado socialdemocrático, de derecho lo único que están poniendo, el derecho a la vivienda que está en la Constitución 79, el derecho a la pensión, el derecho a las ocho horas, el derecho a la estabilidad. Lo único que están discutiendo solamente es ver si Chile es una república plurinacional o no. Es una cuestión secundaria. ¿no? Nadie niega a, la, a, la, a, la, a las este, nacionalidades originarias. Es una realidad existente. No, no se puede tapar con un dedo a que, que, que Chile es un país pluricultural igual que el Perú. Ese no es el problema. El problema existe es acá. ¿Cómo tú generas riqueza Cómo tú distribuyes riqueza, ese es el problema fundamental en una sociedad, en una economía, en un estado. El resto es accesorio. ¿Cómo están los poderes? Hay perdón, de poderes, ¿Hay, contra, hay frenos y contrapesos. Eso es accesorio, no es lo, esto es lo sustancial. En la U hay mafias, claro. En San Marcos hay mafias, claro que hay mafias. Y justamente yo me enfrentaba a las mafias de San Marcos. ¿no? La, la vacunación es un acto voluntario. A nadie se le puede obligar a Forzar a que se vacune, viola la libertad de uno. No, si, si, si, si Velarde, perdón, si Castillo ratifica a Velarde, se, está liquidado, aquí. Eso ya es irreversible. Acá en guía me dice, no, ¿qué opina de la expropiación de los 200 y una mil viviendas de Alemania? Claro que sí, pues si, si el pueblo necesita, si el pueblo quiere, digamos, este, bienestar, el gobierno no se puede negar y están bien expropiadas. Si se ha hecho conforme a su constitución o perdón, a su ley fundamental. Mire, el problema de gas es muy simple de, de, de resolverlo. Puede, puede haber gas en el Perú. Es que ese gas se exporte, digamos, este, y donde han obtenido ganancias este, por cerca de 120 millones de soles en estos últimos 15 años, ese gas de quedarse en el terreno. Y es fácil de hacerlo. Saca un concurso a una licitación pública internacional, terceriza usted la, la administración del gas. Y que una, empresas transnacionales, si ustedes quieren, este. Que administren la distribución del gas. O sea, nosotros los contratamos ¿ya? y les pagamos del, de lo que produzcan, de las utilidades que tengamos, les pagamos ese su servicio. Para ellos es un negocio y para ellos es un negocio. Pero ahora no es así, ahora, ahora lo que están haciendo es, en forma escondida, clandestina, sacar el gas, venderlo y dejar porque lo podemos, lo, lo, lo podemos hacer, si, si muera de hambre, ¿no? Entonces, a ver. Claro que Pedro Frank es, es español, es un troquista, ¿no es cierto? Es un troquista español caviar. Infiltrado aquí en el Perú, juntamente con la otra caviar que es Verónica French, que tiene doble pasaporte, que es, es francesa y peruana también, ¿no? Esa es la modalidad que usan, pues. Claro, este, este, este sujeto que ahí se, se, se viste, se disfraza ahí de indio, allá en la Plaza Martín, habla del genocidio, ¿no? Pero que habla pues de, de, del español Frank. ¿Por qué no habla? Es que tiene la, tiene la mentalidad colonial, pero la mentalidad de siervo, de esclavo, ¿no? Cuando ve un español, se arrodilla, ¿no? Algún español no, no le dice nada. ¿Por qué? Porque le gusta que exploten a los cholos, pues, a, a, a, a los indios. Eso es lo que le gusta a ellos, ¿no? Bueno, les agradezco. El, el, el problema del lanza del dólar, ya les dije a ustedes, ese problema se soluciona rápidamente con el cambio del directorio. Y van a ver ustedes que el dólar no va a bajar a 3.90, 3.80. Se acabó el ataque, el ataque especulativo, se para la hemorragia de salida de capitales. Porque eso está, eso está promovido, por, ¿no? ustedes no se dan cuenta, está promovido por Belarde. Este, por es un instrumento de presión, de chantaje a Castillo. Lo asusta Castillo, se ganó el que se fueron 15.000 millones de dólares, se se 15.000, va a seguir en 30.000. Y le, le, le pinta pues, la economía como si se viene el diluvio. ¿no? Ya. Entonces, amigos, si me la le será censurado. Mire, en, en condiciones normales, para que vean ustedes cómo es la política, y con esto termino, ¿ya? ¿cuál es la situación de, de Maravilla? voy a pasar de la economía a la política fíjese, hasta el día viernes, este, el bloque de derecha digamos, este, ha logrado juntar 40 firmas para la censura el segundo paso es la, primero la interpelación, luego la censura bueno, ahí se le ha hecho de todo que es un senderista, que es un terrorista, que es un violento, un asesino, se le ha hecho de todo, la derecha le ha hecho de todo a, al señor este, Maravilla Pero el paso siguiente, digamos es la, es la, es la, es la censura, ¿no? que voten y lo pues censura y eh, sale, digamos, este sale, digamos, este maravilloso. Pero acá viene el acomodo, acá viene la negociación, acá viene los, el, el sueldo de mil soles mensuales, señores. Escuchen bien: los pues de la derecha van a medir, ¿no es cierto? Van a medir, digamos, en qué momento colocan, digamos, esa moción de censura. Van a esperar 10 días mínimo o, o 15 días hasta que se apruebe la ley, esa ley de interpretación auténtica que reduce la cuestión de confianza. Porque una vez que el, el presidente Castillo observe esa ley y la devuelva al Congreso, entonces la presidenta del Congreso lo va a aprobar ella. Y con eso le quita un arma a Castillo. Entonces Castillo no va a poder plantear cuestión de confianza a través de Bellido. Y sin, sin mayor este, contemplación le van a cortar la cabeza a Maravino. Luego seguirá Bellido, porque no hay cuestión de confianza, se la corta a, Maravín, perdón, a, a Bellido y luego plantearán la vacancia de, de Castillo. El plan está claro. Salvo que, ¿no es cierto?, en el interín se instaure un régimen de superconvivencia entre la derecha y Castillo, y se expectore a Cerrón de Medio. Las dos condiciones son que se saque a Perú Libre a Cerrón del Gobierno, ¿no es cierto?, y que renuncie a la Asamblea Constituyente, y que ratifique hablar. Eso le está pidiendo la derecha, digamos, a Castillo. O el Castillo, Castillo está, digamos, en ese plano, ¿no es cierto?, está evaluando, ¿no es cierto?, la decisión que va a tomar. Ya. Entonces, este... La, la situación se va a decir, eh, como dije ayer en una entrevista que me hizo Ricardo, eh, ¿no? el 2 de octubre vamos a ver la, este, el desenlace. Yo creo que si son consecuentes, este, lo de la derecha van a tener que cortar de la cabeza, ¿no es cierto? a Maravismo. Porque si no, serían unos falsos, unos hipócritas, ¿no? Que han hablado durante meses de que, que es un senderista, de que es un terrorista como ministro de trabajo, y al final a ver, van, a, van a retroceder ellos. Porque si retroceden, ahí sí está muerto lo de la derecha. ¿no? O sea, ellos... Si son conse consecuentes con su estrategia, tienen que censurar a, a ver, El problema es cómo qué cosa va a ser Castigo ante este ante esta movida, ante ¿No? este jaque mate. Está en el limbo de este momento el castigo. Entonces, este señores, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La próxima semana con un poco más de, de calma y de. Tiempo este, les seguiré explicando a, a algo que. Les interesa a ustedes, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Este, Seguir, digamos, este, la situación de la política y la economía en el país, ¿no? Porque es necesario, claro que sí, ¿no? Es, es su futuro, es su destino, para que ustedes sepan qué van a hacer en los próximos años, ¿no? Que es la cosa de lo que se nos viene. Yo acá le invoco al Colegio Economista del, este, del Perú, de Lima, a los colegios economistas de, de las regiones que saquen un pronunciamiento, ¿no? El cargo de presidente del BCR y de director del BCR debe ser un concurso meritocrático. Que se presenten los economistas de todo el Perú, que sean sometidos a pruebas este, de conocimiento, de experiencia, y manejo de macro, macroeconómico, y se coja ahí a los siete mejores. No se puede seguir con este sistema ¿no? de la idocracia. Este sistema de, de elegir a dedo, digamos, a una arroya, justamente, ¿no es cierto?, que se hace para manejar, manejar este sistema de dominación. Ese sistema de, de tal como se hace para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, los siete miembros que van a ser este, elegidos, tienen que concursar. Así que concursaron lo, a lo, lo de la Junta Nacional de Justicia, los jueces supremos, los fiscales supremos, ¿por qué no van a concursar los economistas que integran el directorio de Banco de Reserva? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que exigir a, a Castillo antes que designe a cualquier este, personaje que se lo tan imponiendo. Ya. Entonces, lo dejo, lo dejo, lo dejo, señores. Pueden poner un amparo contra castigo castillo, no así, por el pcr porque no va a llegar a la desgracia si, si ratifica Belarde, ¿no? El curso gratuito de teoría política depende de ustedes. Ustedes tienen que demostrar su, su interés. Este, yo, yo tengo el curso este, desarrollado, ya con firmina, con transparencia, no de la manera artesanal como lo hago ahora, ¿no? Porque es otro sistema a través de otro, este... de otra, de otra vía, ¿no? ¿Cierto? Será Zoom o, o el MIT, pero... Es un grupo más cerrado, ¿no es cierto?, de mil personas. Pero necesito pues, que me manden la relación del éxito, ¿no? Con los mil este enseño la teoría política moderna tal como se les enseño los que aspiran a ser doctores y maestros acá en el Perú y en las universidades extranjeras donde enseño de manera virtual. Yo no tengo problema, el curso lo tengo ya desarrollado y es que tengo dos libros sobre eso. Les agradezco, señores, por su compañía. Buenas noches.